Y ya, creo okay, que vamos a estar. Bueno, señores. Perfecto. Vamos a ver cómo está nuestro audio. La gente que está conectando ahí antes de que empecemos a saludar, por favor cuéntenos si nos escuchan eh, bien. Es súper importante saber si nos escuchan bien. Bueno, vamos a ver qué nos dice la gente aquí detrás de cámaras, por favor. A ver qué tal. Ok, Yo perfecto. Creo ya... Yo creo que ahí nos están escuchando, ¿verdad? Perfecto. Bueno, señorita Lina... ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar nuevamente en Academia seguros ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Súper bien, muy bien ya. ¿Qué tal este primer semestre de trabajo, de nuevo trabajo más bien en el 2018 con todo lo que venimos haciendo con seguros Muy bien, feliz. Vamos derechito a cumplir esa meta. Eh, siempre muy motivados. Con ganas de abrir más mercado, de estar presentes en más países. Por supuesto. Y eso, un saludo. Exacto, seguir, seguir digamos que cumpliendo nuestra misión principal, que básicamente eh, es ayudar a que las agencias y los profesionales de seguros, sobre todo aquí en Latinoamérica, pues se puedan organizar, tener el control total de sus negocios, de sus empresas, eh, todos los que trabajan como profesionales de seguros, que controlen todo muy bien esa información. SoftSeguros se uh -huh. encarga de tenerla muy bien eh, almacenada, administrada, ¿cierto? Y ustedes, pues por supuesto, puedan visualizar sus datos en cualquier momento, desde cualquier lugar, con toda la seguridad y confianza que les brinda SoftSeguros y sobre todo con el apoyo como profesionales eh, les brindamos nosotros, así es. Así es, Así y es. también para que aprovechen estos espacios, que como ustedes saben, no solamente hablamos de softseguros, sino que también traemos profesionales en uh -huh. diferentes áreas, que también les sirve muchísimo para el negocio. Por supuesto, y aprovecho con ustedes para una vez seguir saludando a la gente que se está conectando, bienvenido ahí Luisa, eh, bienvenido Cindy Usorio. Julián también lo veo por ahí conectado, qué bueno y qué rico chicos tenerlos aquí presentes con Academia Softseguros, hoy es jueves, 12 de julio, ¿verdad? Uh -huh. 12 de julio de 2018, esto es una nueva sesión de Academia Seguros y bueno, aquí estamos particularmente para hablar hoy de eh, un tema que les interesa a ustedes mucho como comerciales a la gente que nos está viendo, sea en vivo o sea que se conecten dentro de los próximos minuticos o una hora después porque esto va a quedar, por Exacto. supuesto, ahí pregrabado para ustedes en, en nuestras redes sociales como Facebook uh -huh. eh, pues tenemos una sorpresa muy bonita y muy especial pensando precisamente en cumplir nuestra misión que es ayudar. Así es. Claro que sí. Eh, hoy vamos a hablarles de dos temas muy importantes, eh, pero en, en especial hay uno que yo sé que les va a gustar mucho, que les sirve mucho porque ustedes, la mayoría de ustedes, eh, digamos que podemos ser colegas porque nos dedicamos uh -huh. a asesorar eh, al tema de, de las ventas, entonces podemos saber qué tenemos, para dónde vamos, retomar aquellos que, que se perdieron en algún momento, Ajá. para poder aprovechar eh, esos prospectos que tenemos y para poder llegar a nuestras metas mensuales o anuales. Por supuesto, así es. Así que, señores y señoras, esto es Academia de Seguros. Aprovecho para decirles y contarles a todos ustedes que el próximo eh, jueves 26 de julio, si no estoy mal con la fecha, eh, a las 4 de la tarde vamos a tener un especialista súper, eh, digamos que un, un súper especialista más bien, eh, en un tema muy específico que se llama la transformación digital, ¿cierto? La transforma. ¿Por qué es importante y cómo llegar, ¿cierto? Cómo llegar, digamos que montarnos en, ese, en esa ola de la transformación digital para nuestras empresas. Hay un colega eh, que nos va a estar acompañando, un colega colombiano, sí, sí. ha trabajado con empresas en México, ha trabajado con empresas en Panamá y, por supuesto, aquí en Colombia viene trabajando sobre el tema de transformación digital. Así que para todos ustedes que están ahí en sus oficinas por fuera trabajando quizás de pronto en sus casas en el momento donde eh, cuando, cuando se conecten a este webinar, pues tengan en cuenta que el próximo jueves 26 de julio eh, vamos a tener un especialista en transformación digital. ¿Qué hay que tener en cuenta para transformar digitalmente nuestras empresas? Bueno, señores, entonces, eh, antes de empezar con, con Lina, que nos quiere compartir hoy, eh, quiero darle un saludo a la gente que se sigue conectando ahí, que por favor eh, haga con sus Manitos arriba, corazoncitos, que nos haga caritas, o que nos escriba si nos está escuchando bien, porque es importante pues, para que todos entendamos y sobre todo eh, poderles compartir de la mejor manera, ¿verdad? Uh -huh. Lina, eh, la información, ¿así es? Claro que sí. Así que si tienen gente por ahí conectada, bueno, la gente que está conectada ahí, y si nos está escuchando bien, por favor, notifíquenos, notifíquenos que, eh, pues por supuesto, tienen un buen retorno de audio. Bueno, Lina, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, hoy vamos a ver, como les contaba ahorita, dos sí. temas muy importantes. Uno, que se llama el logueo. Sí. Es, es una actualización que tenemos. ¿De qué se trata ese tema? Eh, se trata de que ahora los gerentes sí. pueden restringir el horario de los usuarios. Okay. De los usuarios son sus administradores, sus técnicos, sus, sus vendedores. Así es. Eh, eso no lo teníamos, entonces les vamos a explicar cómo funciona. Lo tienen todos disponibles en este momento. Eh, y también vamos eh, a darles a conocer las mejoras que tenemos en el asistente comercial, que es el CRM. Así es, perfecto. Entonces, miren, hay una cosa que, que es muy importante que ustedes la tengan en cuenta. Eh, que es poder restringir por horarios, ¿verdad? Cierto. Sí. Para mayor seguridad y mayor control, que es lo que nosotros hacemos como expertos eh, y aliados estratégicos, por supuesto, en la parte de tecnología con sus empresas, para ustedes que son los profesionales de seguros, pues que tengan, por supuesto, mayor control acerca de todo el tema uh -huh. eh, de los accesos, ¿cierto? Exacto. No solamente que eh, el perfil, por ejemplo, si tienen un perfil de cartela, un perfil técnico, eh, pues que no solamente haya un acceso eh, pues un acceso restringido a cierta información, sino que también pues, ¿En, horario? en horarios específicos yo también pueda tener control y, y evitar que digamos que la gente no use la plataforma, no pueda acceder a su información dentro de seguros pues en espacios eh, que no haber, corresponden a horarios laborales, ¿verdad? Exacto, así, así es. es. Perfecto, entonces vamos a empezar eh, Vamos a compartir la pantalla y por favor estén muy atentos ahí cuando eh, nosotros la compartamos para que nos notifiquen, por supuesto, de que allí tienen nuestra pantalla. Vamos a ver entonces, mientras tanto un saludo súper especial a la gente que se viene conectando ahí. Eh, por favor compartan esto con sus equipos de trabajo, eh, la gente que está interesada, en, sobre todo en el CRM, cierto, el CRM para profesionales de seguros, un CRM que es, funciona como un asistente de negocios, verdad, uh -huh. eh, pues puedan tener, digamos que un beneficio muy especial solamente por el día de hoy y a la gente que está conectada aquí. Para ustedes que están súper juiciosos aquí conectados con nosotros, por supuesto van a tener, digamos que una... Un, digamos, un beneficio muy especial, un cariñito que nosotros queremos hacerles como subseguros, so, so, so, so, so ¿verdad? Sí, es correcto. Y eh, por supuesto que lo puedan usar, probar y sobre todo poner a disposición de sus equipos de trabajo. Bueno, Elina, uh -huh. ahora sí. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar. Si ustedes de pronto están ahí eh, y tienen subseguros abiertos, sería fantástico porque podemos hacer pruebas al mismo tiempo que yo les voy explicando el tema del logueo del asistente comercial así es bueno aquí estamos entonces iniciando soft seguros bueno entonces ¿dónde está logeo? está desde el botón de más bueno hay que aclarar que las personas o los usuarios que pueden hacer este tipo de, de cambios son los gerentes, el perfil gerente cuando yo ingreso al botón de más, en configuración agencia, que es donde ustedes saben que se crea, se elimina, se edita, se configura, entonces en este caso vengo a buscar usuarios, y en usuarios, entonces, para los que de pronto no hayan notado, están estas dos opciones. Desde los usuarios puedo ver qué usuarios tengo, y puedo ingresar desde aquí a editar, y en editar puedo ver los permisos que tienen para la información de Softseguros lo que tenemos ahora desde Softseguros es horario de acceso en horario de acceso lo que queremos como les decíamos era que es que ustedes puedan restringir el horario de acceso de sus usuarios hay dos maneras de hacerlo el primero es que yo pueda venir y crear horario y yo puedo poner un nombre el nombre que yo le quiera dar al horario y también lo puedo hacer de forma masiva a los perfiles por ejemplo si le pongo que al, al perfil técnico entonces él inmediatamente va a coger a todos los técnicos que tengo y, me va, y yo le voy a restringir el horario entonces a partir de qué hora el horario de inicio y el horario de fin si quiero por ejemplo un domingo o un día festivo Puedo restringir el acceso todo el día. Aquí simplemente selecciono y aquí entonces me trae que todos los días, en, en el caso del ejemplo, no va a poder ingresar. Si yo, por ejemplo, quiero darle eh, por un día en especial, por un horario en especial, en, en el caso de Colombia podría ser eh, que no tenga acceso desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana del siguiente día, entonces ya saben que lo podemos hacer por perfil o si lo quieren hacer por usuario, entonces, vienen a Usuarios y aquí están todos, todos los usuarios creados. Entonces, yo puedo venir, por ejemplo, le voy a restringir el acceso a Academia. Entonces, selecciono Academia, vengo a Acciones Globales, Asignar Horarios. Bueno, aquí me dice que ya le asigné un horario a este usuario, entonces vamos a, a buscar otro. Sí, ¿sí? Vamos a darle a, a Inicio. Entonces, a Inicio le voy a dar a Asignar Horario y aquí entonces le puedo poner eh, horario nocturno, puede ser el nombre que ustedes le quieran poner. Entonces le pongo por ejemplo el nombre de horario que es horario nocturno y que yo deseo que de lunes, que solamente tenga acceso de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Entonces que el acceso sea a partir de las 8, aquí yo le pongo de las 8 de la mañana y que finalice a las 6 de la tarde. Aquí, por ejemplo, yo le digo que es el lunes, le doy guardar, me dice que se ha configurado correctamente, y si yo vengo ingreso a ingreso a horario de accesos, perdón, entonces aquí me va a traer como un historial de los horarios que tengo restringidos, a qué perfil, y si yo quiero revisar cuál es la restricción, pues aquí me muestra como un resumen pequeño. Que es importante que ustedes sepan que cuando, un ejemplo, Andrés restringió el horario del usuario de Lina. Eh, a las 6 de la tarde se activa el horario de restricción. Cuando yo estoy trabajando en Sobseguros y se van acercando a las 6 de la tarde, SoftSeguros me genera una alerta y me dice que la sesión ha finalizado o que no puedo continuar porque hubo una, una restricción de horario. Si de pronto tienen alguna pregunta, si quieren que hagamos otro ejemplo, por favor nos dicen, recuerden que esto está eh, actualizado para todos nuestros clientes, pueden ingresar al, al, al, ya saben, al botón de más, configuración agencia usuarios y desde aquí van a ver la información. Escucho eh, de pronto si tienen alguna pregunta, si quieren saber algo o si no, entonces podemos continuar. Recuerden, recuerden ir escribiendo ahí sus inquietudes justo en este momento para que si quedan algunas dudas, algunas preguntas acerca de lo que están viendo aquí, eh, Lorena Palacio acaba de conectarse también y un saludo muy especial, Lorena, eh, donde te encuentres, qué bueno que estás aquí conectada con Academies Subsegur, qué bueno. Uh -huh. Bueno, entonces les decíamos, para la gente que tiene preguntas... En cuanto a esto, vamos a hacer un recordatorio súper rápido antes de entrar al CDM. Entonces, volvemos, volvemos a hacer una, pues, digamos que un, un acceso restringido de horario para que okay. ustedes lo puedan ver supremamente rápido, lo recuerden y nos vamos de una vez al CDM. Ok. Bueno, entonces recuerden que el tema de configuración, como en este caso es configuración, entonces vienen al botón de más, configuración agencia y buscan usuarios. Así es. Y en usuarios entonces me muestra los usuarios que están creados, el perfil y en horarios de acceso yo puedo ingresar y él me muestra el historial que tengo, a quién le tengo restringido el horario, a qué perfil, puedo revisar qué horario es o puedo venir y le digo crear horario y desde aquí entonces las dos opciones de restringir el, el horario es primero que lo puedo restringir por perfil. Uh -huh. Si yo aquí le, le doy perfil y le digo, por ejemplo, técnico, él va a traer a, a todos los técnicos. Entonces, él aquí me dice que yo le voy a restringir el horario a todos los técnicos para hacerlo de forma masiva cuando son muchos. Si lo quiero hacer por uno en especial o, o digamos que le quiero dar eh, a Lina de, a partir de las 8 de la mañana, pero que pueda trabajar hasta las 8 de la noche, pero Andrés se lo quiero restringir hasta las 6 de la tarde, entonces en este caso sí debemos venir a la pestaña de usuarios y seleccionar el usuario, entonces a qué usuario yo le voy a restringir el horario. Entonces en este caso yo puedo poner que a directora, un ejemplo, yo que hago es seleccionar el perfil, vengo a acciones globales, asignar horarios y desde aquí lo que hago es poner la fecha en que solamente puede ingresar a SoftSeguros miren que aquí están todos los entonces, días de la semana se la y en restringir el acceso, entonces yo puedo darle clic acá, en caso de que por ejemplo esté en vacaciones ese usuario, entonces le restringo todos los días o oh, si solamente quiero restringir, por ejemplo el domingo que es un día festivo que eh, la mayoría de corredoras y agencias no trabajan y ya si es un horario en especial, entonces vengo y selecciono cada día el horario. Bueno, aquí hice un recorrido rápido, por favor nos confirman si entendieron, si tienen alguna pregunta también, por favor nos dicen, o para pasar al asistente comercial. Ok, por favor, entonces, recuerden que pueden hacer algo muy interesante para ustedes, que es restringir por fecha y horario el acceso, no solamente por perfiles, ¿cierto? Entonces, adicionalmente a los perfiles que teníamos ya definidos en Softsegur y la capacidad de que ustedes puedan dar o eliminar algunos accesos o, o restricciones, ¿verdad? Eh, pues también ahora pueden adicionalmente restringir o evitar que sus usuarios, sus distintos usuarios, pues tengan la capacidad de entrar a ciertos horarios específicos porque pues evidentemente eso tras, pues, traspasa sus barreras dentro del de oficio que están desarrollando, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí, señores, si no tienen ninguna pregunta por el momento, vamos a pasar... Eh, a ver el tema de CRM cuáles fueron las mejoras a las actualizaciones que hemos hecho y recordar qué es todo lo que pueden hacer con el tema de CRM en términos generales vale bueno, hay algo que es buenísimo que yo sé que les va a encantar y es que ahora pueden migrar los prospectos uh -huh. ¿qué tal? super, esto lo están pidiendo muchos clientes eh, esa es una actualización que tenemos ahora y la pueden visualizar desde el botón de más Vienen a importar datos y ya van a encontrar la plantilla de negocios. Así es. Entonces, funciona igual, igual a todas las migraciones que ustedes han realizado en SoftSeguros, lo que deben hacer es, vienen a, a, a negocios, a importar negocios, buscan la plantilla de negocios, la descargan y se las quiero enseñar de forma general. Entonces, ¿qué información encontramos, qué información encontramos en la plantilla? Aquí está. Perfecto. Listo, entonces. Vamos a, a poner un poquito más de zoom para que ustedes puedan ver. Uh -huh. Bien, ahí nos ven bien, yo creo que sí. Vamos a poner esto más grandecito para que la gente lo pueda ver. Bueno, recuerden que en SoftSeguros hay unos campos que son obligatorios. En el caso de la plantilla de negocios, los campos que son obligatorios son estos que ustedes ven en azul oscuro. Entonces, ¿qué campos deben dirigenciar en la plantilla de negocios? el nombre del vendedor, el nombre del cliente o prospecto, porque recuerden que pueden hacer venta cruzada, entonces puede llamarse cliente o prospecto, apellido de cliente, documento, tipo de documento, género, los campos adicionales que no son obligatorios, está el correo electrónico, el tipo de correo electrónico, el número de teléfono, el tipo de teléfono, el celular, tipo celular, dirección, tipo dirección, y muy importante, el ramo, lo que le vamos a gestionar a este prospecto. La negociación es el nombre, el nombre del negocio. Si yo le voy a, por ejemplo, le voy a gestionar a Andrés una póliza de vida, entonces podría ponerle vida, vida, hijos, vida, esposa. Sí, una póliza de vida para su esposa, es el nombre que ustedes le quieran poner al negocio. El estado, desde aquí entonces ustedes van a seleccionar las etapas o los estados que son las que encuentran en el CRM, seleccionan el estado, el valor estimado del negocio. Entonces, esta es la plantilla, ya la tienen disponible. Si de pronto tienen alguna pregunta nos pueden contactar. Con mucho gusto con mi compañera de implementación les damos una asesoría pequeña. Entonces, esta es la plantilla. Ahora, entonces, volvemos a Subseguros. Ahí está. Entonces, esa era una noticia que quería darles de la plantilla. En el módulo de negocios, recuerden que el módulo de negocios lo encuentran en clientes, y está clientes que es la base de datos, y negocios. Entonces, en negocios tenemos varias actualizaciones. Una de las actualizaciones es que ahora pueden ordenar por fecha creación y por fecha alerta. También desde filtros, entonces, ¿qué tenemos ahora en filtros? Ahora pueden filtrar también por fecha creación y por periodo a analizar. ¿Qué diferencia hay? La fecha de creación, por ejemplo, eh, en junio yo registré 15 prospectos. Entonces, si filtro por fecha de creación, me van a aparecer esos 15 prospectos. Pero si yo filtro por periodo a analizar en junio, me va a mostrar lo que se cerró o las etapas que cambiaron en ese mes de junio, por ejemplo, eh, tenía 10 prospectos, de esos 10, 5 eran de mayo, y los 10 se cerraron en junio, entonces esos 10 me quedan en el mes de junio porque es el periodo que estoy analizando. Entonces, para darles un, un recorrido pequeño de, del módulo de negocios para los que aún no lo conozcan, eh, este asistente comercial tiene un objetivo fundamental y es medir la efectividad comercial de la agencia o de la correduría o, de la, o del broker. Es decir, yo, yo sé que ustedes, muchos de ustedes vieron en las redes sociales y en, digamos que en, en, en las invitaciones que a sus correos electrónicos hicimos, eh, preguntando una cosa. Si usted, digamos que puede que mande 200 cotizaciones, estoy seguro que es mucho más en la vida real, pero nosotros lo hicimos con 200. Si usted manda 200 cotizaciones semanales o mensuales, ¿Cuántas de esas 200 está efectivamente cerrando? Es decir, ¿cuál es el porcentaje de conversión que tiene actualmente? ¿Usted lo tiene claro o no lo tiene claro? Entonces, hay que revisar ese tema. Pregúntese y respóndalo ahí, ¿cierto? Si quiere compartir o respóndaselo para usted mismo, que es lo más importante. Si usted está presentando 200, 300, 400 cotizaciones mensuales, ¿cuántas en el número exacto está cerrando? ¿cuántas se están convirtiendo en cliente? eso hace parte fundamental de lo que ustedes se tienen que preguntar hoy en día a nivel comercial ¿qué está pasando ahí? ¿Okay? Exacto, además de eso ustedes también pueden medir la efectividad comercial de sus asesores, de sus vendedores ustedes quieren saber Lina, cuántos prospectos ha gestionado en este mes de julio cuántos ha cerrado cuánto se demora Lina en concretar un cliente cuál es el ramo que más rápido se concreta todo eso lo pueden ver ustedes aquí en el módulo de negocios. Entonces, si yo necesito registrar un negocio nuevo, aquí pues simplemente le digo más nuevo negocio, el nombre del negocio, entonces, como les decía, puedo poner lo que voy a gestionar. Entonces, por ejemplo, a David le voy a gestionar eh, un, una póliza para su casa. Entonces voy a poner David casa. Eso es cualquier ejemplo que les doy para que ustedes comprendan cómo funciona. Eh, el valor estimado es cuánto puede valer eh, la póliza. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, que vale 150 mil pesos. El vendedor, entonces, ustedes pueden asignarles prospectos a los vendedores. Si los vendedores tienen también usuario de acceso a SoftSeguros ellos también pueden ingresar y registrar sus prospectos y hacer toda la gestión. De lo contrario... Eh, entonces el, el, el perfil administrador puede ingresar y aquí digamos que a modo de información entonces bueno este prospecto ya se lo asignamos a Lina, el ramo que le estamos, que vamos a gestionarle a este prospecto entonces va a ser un ramo de daños, aquí en cliente es de pronto para que no se vayan a confundir, como ustedes pueden hacer venta cruzada, por ejemplo David tiene una póliza de vida, y ahora le vamos a, a vender una póliza de daños, entonces yo puedo buscar aquí en cliente, yo puedo buscar a David. Pero si es un prospecto, es una persona nueva en, en nuestra agencia, entonces desde aquí yo le digo crear persona o empresa, y aquí de forma rápida yo lo puedo crear. Normalmente cuando tenemos prospectos, eh, a veces tenemos poca información, entonces aquí ponemos la información ¿Qué tenemos? ¿cuál la, los, los, ¿Cuáles son los campos obligatorios? Están los nombres, el género, el número de documento, la fecha de nacimiento. Supongamos que esta información no la tenemos, que en la mayoría de los casos aplica, porque cuando son prospectos, pues, nos dicen, mira, Lina, David está interesado en una póliza de años para que lo llame. Tengo el nombre y el teléfono, no tengo más. entonces vamos a decir que este es el ejemplo. Recuerden que cuando estamos creando el prospecto, el asistente virtual puede entrar a, a empezar a enviar mensajes. Entonces por el momento no me interesa que le llegue ningún mensaje porque no tiene póliza. Y le damos guardar. Aquí ya entonces estoy creando el prospecto, le digo crear. Me dice que el número de negocio ya está creado. Y desde aquí entonces me muestra. Como ustedes pueden ver está David, toda la información como yo lo creé, la información pequeña. Y ahora vamos a ingresar a las etapas. Ustedes simplemente dan doble clic en el nombre y están las etapas. Estas son las etapas que tenemos en el asistente comercial. Las etapas son no gestionado, contactado, cotización enviada, pendiente por cerrar, vendido o perdido. ¿Cómo funciona? Ustedes van seleccionando la etapa a medida que van gestionando el prospecto. Por ejemplo, yo lo registré hoy y ya lo contacté. Entonces, ingreso a contactado. Aquí está la información del prospecto, la información principal. En comentarios u observaciones, eh, digamos que eh, sirve para dos cosas. Uno es que puedan tener como todo el historial de la gestión que se ha hecho con el prospecto y la segunda me puede servir como tareas. Porque cuando yo asigno un comentario, yo quiero que ese comentario tenga una alerta, por ejemplo, ya lo contacté y que debe visitarlo mañana en su casa, ¿sí? Entonces yo aquí puedo poner visitar, visitar a su casa, quiero que me genere alerta, así, porque quiero que me recuerde a mi correo que debo visitarlo el día de mañana, entonces en fecha de alerta yo le puedo poner que es mañana 13 y aquí le digo añadir. Entonces cuando yo le doy añadir, aquí ya se generó como la tarea con la alerta y también sirve como eh, una bitácora o como un historial de gestión. Desde este lado derecho tenemos los archivos, entonces como es un prospecto yo puedo cargar su fotocopia de cédula, puedo cargar las cotizaciones que le he estado enviando al prospecto que le envié, entonces yo puedo cargar aquí por ejemplo un archivo, aquí lo que hago simplemente es seleccionar el archivo, le digo abrir y el tipo de archivo, entonces ¿qué tipo de archivo estoy cargando? por ejemplo la cédula, un ejemplo y le digo guardar archivos perfecto, aquí ya lo tengo ¿qué más puedo hacer? puedo seleccionar con qué aseguradoras estoy realizando la cotización, entonces desde aquí me va a mostrar todo el listado de aseguradoras que tengo creadas en SoftSeguros entonces por ejemplo la aseguradora SA, le digo más, cuando yo le digo más es porque puedo, eh, puedo seleccionar varias aseguradoras, listo, entonces aquí sigo asignando más aseguradoras, entonces esta, este prospecto ya lo contacté, ahorita ya le envié la cotización y le voy a dar guardar y salir, recuerden que todos los cambios que vayan a hacer deben dar guardar, para que los cambios queden guardados, de lo contrario, yo, eh, la información pues no se, per, se pierde, no queda guardada. Ajá. Entonces, aquí voy a buscar para, que, para mostrarles el cambio que tuvo. entonces Aquí estamos buscando el prospecto que acabamos de crear. Miren que dice, la, la fecha próxima de alerta es el 13 de julio, quiere decir mañana. Y la etapa de negocios ya pasó a cotización enviar. Como ustedes pueden ver aquí, aquí arribita están los días transcurridos él empieza a contar desde el día en que yo lo estoy registrando si yo lo registro hoy entonces a partir de hoy empieza a contar los días transcurridos y lo que quiere son seguros es mostrarle a ustedes a ustedes los gerentes a ustedes los asesores es cuántos días llevo por ejemplo eh, que contacte un cliente llevan busquemos uno que de pronto estén en estado contactado que ya lleve varios días entonces pues yo sé que nuestra agenda es, es demasiado ocupada que tenemos eh, a veces muchos prospectos por gestionar pero sí es importante porque por ejemplo que no nos vaya a pasar que tenemos un prospecto y lleva 50 días desde la primera vez que le ingresamos y lo contactamos y no pasó de ahí entonces bueno vamos a filtrar a los contactados vamos a ver qué pasó los vamos a volver a contactar o por ejemplo los que se perdieron, que es, podemos hacer una oferta con ellos, una campaña, entonces venimos a filtros, y yo en filtros puedo filtrar por etapas, por ramos, por vendedores, por aseguradoras, por fecha de creación, periodo de analizar y por fecha de alerta. Entonces por ejemplo vamos a empezar a gestionar a los perdidos, yo le doy buscar, y aquí me trae 20 prospectos que se perdieron por alguna razón, entonces yo los puedo volver a retomar para gestionarlos, porque aquí nos puede salir un negocio interesante. Ok, nos pregunta, hay una, una pregunta que hace eh, Andrés, bueno, aunque nos está escribiendo por interno, Andrés nos vamos a, a, a comunicar contigo, eh, por supuesto, por interno, eh, respondiendo esta pregunta para que tú sepas, eh, efectivamente cómo podemos ayudar a que tu negocio siga creciendo de la manera como lo ha he hecho hasta ahorita y mucho más con toda la tecnología que desarrollamos aquí desde Softseguros gracias Andrés por la pregunta y por participar listo bueno entonces aquí hemos visto la primera parte del CRM la segunda es gestión de negocios aquí también tenemos otra actualización otra mejora entonces de qué se trata esta gestión de negocios primero pues que nos muestra el número de, de negocios vendidos de acuerdo a qué al periodo que yo seleccione entonces yo vengo a filtros y yo puedo filtrar entonces por ejemplo yo quiero saber en, en junio o a partir de mayo entonces del primero de mayo a hoy yo le doy buscar entonces él me trae por ejemplo del primero de mayo a hoy 12 de julio el número de negocios vendidos han sido 19 muy bien, se sigue conectando la gente ahí, súper chore que estén conectados con Academia Subsegur, un saludo para toda la gente que se está conectando. Ok, entonces miren que acá les muestra eh, un gráfico donde nos dice, por ejemplo, que en mayo se vendieron 14 y algo pasó en junio, porque bajamos a 1, a tuvo que haber sucedido algo. Cuando pasamos a julio, pues en julio vamos en 13 días, pero llevamos 4, estamos como flojitos ahí en, en la parte comercial. Entonces miren que esto les sirve muchísimo porque desde aquí pueden tomar medidas, pueden tener unas estrategias diferentes. Eh, también les muestra promedio de días de gestión comercial, entonces quiere decir que nos estamos demorando 21 días en concretar un cliente, ya ustedes a criterio de ustedes dirán es mucho o es poco o está bien. También entonces nos muestra el número de negocios, cuántos se registraron del primero de mayo al... 13 de julio, entonces 94 negocios de esos 94, entonces en este momento tenemos 21 que no están gestionados, que los registramos pero aún no se han gestionado. La siguiente etapa son contactados, entonces hasta ahora tenemos 25 en la etapa contactados, tenemos 10 en cotización enviada, tenemos 7 pendiente por cerrar, Hemos vendido 19 y se han perdido 12. Y también tenemos el embudo de conversión. Este embudo de conversión lo que, le, lo que les permite es revisar, por ejemplo, en porcentaje si, tenemos, si teníamos 28 registros, hasta el momento hemos contactado 66, tenemos un, un porcentaje del 84.6, 84 eh, a cotización enviada han pasado 46, entonces bueno de acuerdo a estos 66 el porcentaje es de 69.7 de esos eh, que les enviamos la cotización a 38 están pendientes por cerrar que equivale a un 82.6% y además tenemos hemos vendido 19 entonces es el 50% de lo que eh, está pendiente por cerrar y por último les muestra el valor de negocios vendidos en valor. Este, esta gestión de negocios, aquí la vimos de forma global, pero si ustedes ven en a filtros, también pueden filtrar por ramos, por vendedores, para que hagan, eh, digamos, un, un informe por vendedor y también por aseguradores. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué comentarios tienen? ¿Si ¿Sí les quedó claro cómo les parece esta nueva actualización? Queremos escucharlos porque para nosotros es muy importante. Perfecto. Tienen algunas preguntas o si quieren entonces hacemos un recuento de, pues, de manera rápida y general para que ustedes tengan súper claro y es momento para, digamos que para evidentemente reiterar que tenemos un regalo muy especial que les queremos hacer el día de hoy a todos ustedes. Para los que se están conectando aquí a Cadenas of Seguros, para los que están hoy escuchándonos, tienen hoy, hasta las, bueno, tienen hoy hasta las 12 de la noche para que si quieren, en este momento pueden adquirir el valor, pues por un valor de 150 mil pesos colombianos y a mitad de precio para cualquiera de, la gente, de las personas que estén por fuera del país, eh, hoy con el 50% de descuento hasta las 12 de la noche, el módulo de CRM, para que ustedes puedan llevar todo el control y análisis y puedan hacer esto que les está mostrando Línea. Bueno, tienen que aprovechar porque de verdad que es un descuento muy especial para ustedes, es del 50% de descuento, tienen acceso a las mismas funcionalidades, es por un año, es por 12 meses, entonces 150 mil por 12 meses realmente es económico, eh, para nuestros clientes de Latinoamérica también aplica el 50% sobre el valor en dólares, eh, aprovechen, de verdad aprovechen, tienen, tienen todavía mucho tiempo, tienen a partir de este momento hasta las 12 de la medianoche, si necesitan eh, la información para realizar el pago, el pago debe quedar registrado el día de hoy para que pueda aplicar el beneficio, eh, nos escriben, pueden escribir, hay, hay varias personas que me, que me contactan por WhatsApp, ahí estamos súper pendientes, por el chat en línea, por nuestros correos electrónicos nos pueden contactar para poder eh, que puedan acceder a, a esta oferta. Lucía Suárez dice que pregunta que si desde en el embudo de conversión, cierto, esos porcentajes que se muestran abajo pues se toman del estado anterior, es verdad, sí, así es como, como tú dices, eh, Lucía, esos porcentajes son con relación a, a, a los números que vienen de arriba, así como tal como lo muestra el gráfico, por uh -huh. supuesto que así es, gracias eh, Lucía Suárez por tu pregunta desde la ciudad de Bogotá, un saludo para todo tu equipo de trabajo y por supuesto esta súper invitada a que aproveches hoy el regalo que tenemos el 50% de descuento, precio colombiano que da en 150 mil pesos anuales el CRM de seguros que tenemos dentro de toda nuestra plataforma para profesionales de seguros ¿okay? uh -huh. eh, Nosotros, ustedes cuando tienen la licencia activa pues efectivamente solamente les aparece la información de clientes. Yo sé que muchos no pueden ver esta opción de negocios, entonces la, eh, la invitación que les hacemos es para que aprovechen esta promoción que tenemos, este beneficio que tenemos el día de hoy, para que lo adquieran. Si necesitan una asesoría, si no entendieron algo, si quieren que les explique más en detalle, con muchísimo gusto sacamos el tiempo nos demoramos 20 minutos, máximo, porque no creo que sea tanto, hacemos ejemplos reales, también, eh, si quieren, pueden tener acceso a un demo, la idea es que puedan aprovechar el beneficio de hoy, entonces, bueno, cualquier pregunta que tengan, por favor, nos dicen. Sí, ahí nos estaban preguntando entonces eh, lo que les comentaba de Lucía, eh, bueno, si tienen algunas preguntas adicionales, pues nosotros vamos a reiterar entonces eh, en un y súper rápido para que ustedes vean los beneficios que van a tener con Softseguros y su módulo asistente de negocios que es el CRM. Bueno, hay algo que mientras Andrés hablaba me estaba acordando que es supremamente importante y que no les había contado. Cuando les decía y les mencionaba sobre la venta cruzada, ustedes pueden crear negocios también de forma masiva. Por ejemplo, yo vengo en módulo de clientes, y yo tengo 54 clientes creados, ¿sí? Aquí ustedes lo pueden ver. Entonces, yo vengo a filtros y tengo unos filtros adicionales que me permiten, digamos, aprovechar mucho más mi cliente. Por ejemplo, eh, yo quiero vender, eh, tengo una promoción para mis clientes que tengan propiedades. Entonces, miren que acá está el filtro. Que me seleccione quiénes tienen propiedades. Que me seleccione por estado civil, por rango de edad. Eh, si tienen hijos, por número de hijos, por género. Y hay otro filtro adicional que es, no tiene pólizas en. ¿eh? ¿De qué se trata este filtro? Entonces yo tengo 54 clientes y yo le quiero preguntar a seguros que me muestre quiénes de estos 54 clientes no tienen póliza en vida. Por ejemplo, entonces vengo y busco vida y aquí le digo buscar. Miren que me trae 36 clientes. ¿Qué quiere decir? Que estos 36 clientes seguramente tengan póliza en daños, en salud, en vehículo, pero no tienen póliza en vida. Entonces, por ejemplo, yo quiero gestionar a estos cuatro clientes. Entonces, lo selecciono. Selecciono a Israel, a John Jairo, a Jorge Luis y a Juan García. Selecciono estos cuatro clientes vengo a acciones globales y le digo generar negocio entonces él me dice que se crearán nuevos negocios con cuatro clientes seleccionados el ramo pues ya sabemos que es vida porque fue la selección eh, inicial y en vendedor yo puedo asignarle estos cuatro prospectos, a un, estos cuatro clientes a un vendedor o si es la misma agencia o el mismo bloque entonces aquí por ejemplo yo selecciono que se los voy a asignar a Carolina le digo crear negocio, y estos negocios se me crean automáticamente, yo le digo ok, y si yo vengo al módulo de negocios, vamos a buscarlos, entonces vengo a filtros, aquí en filtros entonces voy a buscar a Carolina, que fue a la vendedora que le asigné, y le digo buscar, entonces aquí me va a mostrar todos los negocios que tiene Carolina en todos los estados, y mírenlos acá, Mírenlos acá porque están días transcurridos cero y miren que está Israel, John Jairo, Juan García. Entonces ya saben que también se pueden crear negocios de forma masiva, puedo hacer venta cruzada, puedo aprovechar más mis clientes y para darles un, un recorderis así eh, de forma general entonces recuerden que aquí les muestra el listado de prospectos, SoftSeguros permite buscar desde aquí, eh, no solamente, espérenme un segundo, yo reinicio este filtro. Y aquí entonces, por ejemplo, voy a buscar, eh, él me permite buscar por nombre del cliente, por documento. Miren que si pongo lina, aquí me trae todas las lina ¿Sí? Me permite buscar y también me permite filtrar. Entonces acá me va a mostrar todo el listado. Como ustedes saben, toda la información es exportable a Excel. Entonces lo que ustedes pueden hacer si lo desean, pueden seleccionar los prospectos que quieren exportar y aquí está la opción de exportar. También pueden ordenar por fecha creación o por fecha alerta. Y además, cuando vienen a, a, a la gestión de negocios, que es como una especie de informe, informes gráficos y también desde el embudo, él les muestra, digamos, cuál ha sido el, eh, toda la la gestión de la empresa, de la agencia o de la corredora, entonces si vienen a filtros, voy a buscar entonces, eh, yo quiero saber a partir de junio, entonces del, del primero de junio a hoy, qué ha sucedido, entonces desde aquí me muestra, por ejemplo, el número de negocios vendidos, entonces qué quiere decir, que en un mes y casi medio, casi mes y medio, se han vendido cinco negocios, y aquí me muestra, digamos, pues como, como el historial. El promedio de días de gestión comercial son 25. Me muestra también este gráfico, entonces de aquí puede haber número de negocios, y aquí si ustedes se paran en cada columna, en cada barra, perdón, él les muestra cuántos tengo en las etapas, cuántos tengo en no gestionado, cuántos tengo en contactados, cuántos tengo en cotización enviada, cuántos están pendientes por cerrar, cuántos están vendidos y cuántos están perdidos. Y cuando yo vengo al embudo de conversión, entonces me muestra 44 prospe 43 prospectos, de esos 43 ya contacté 31, que equivalen al 72.1%. De estos 31 ya le envió la cotización a 17, que corresponde al 54.8% de estos 17 ya están pendientes por cerrar 12 que corresponden al 70.6 y finalmente he vendido 5 que corresponde al, al 41.7 entonces aquí les hice nuevamente el recorrido, también les muestra el valor de negocios vendidos eso tampoco lo teníamos entonces nos gustaría que nos contaran cómo les parecieron estas mejoras cómo les pareció el logueo preguntas que tengan. Así es. Bueno, señores, ahí les vamos entonces a, a quitar nuestra pantalla. Perfecto, aquí estamos. Y bueno, volvemos aquí nosotros en pantalla para que nos digan si nos están viendo. Perfecto, yo creo que sí. Bueno, a ver, entonces vamos a reiterar una cosa. Eh, Ajá, es muy importante que ustedes tengan, y no sé si qué tan claro Sé, sé que algunos lo tienen mucho más claro que otros, bueno, digamos que depende de cómo, de cómo lo hayan hecho hasta el momento, pero siempre es muy, muy, muy importante y es fundamental, sobre todo, eh, tener nuestros números exactos en términos de, bueno, cuánto estoy presentando, ¿cierto? ¿Cuántas cotizaciones estoy haciendo y cuánto de eso estoy vendiendo, ¿cierto? Digamos que es una de las preguntas claves y con la cual nosotros queremos que ustedes eh, lleven esta reflexión en uh -huh. la tarde de hoy para que sepan que evidentemente eso lo podemos hacer y lo podemos gestionar a través de una sola plataforma que se llama SoftSeguros, ¿cierto? Nosotros tenemos un software especializado en todo el tema de gestión, administración, ¿cierto? No solamente de la cartera, de todo lo que estoy vendiendo, de mis comisiones, sino que también como este módulo, un módulo adicional, que además obviamente tiene un valor adicional, uh -huh. eh, que es el gestor de negocios o CRM, o asistente de negocios, también como lo quieran llamar, ¿cierto? Básicamente es un, es un digamos que es un módulo eh, que viene dentro de SoftSeguros para que ustedes tienen un mejor control y un mayor control con todo el tema comercial. Pueden también hacer un, un poco de, de, de venta cruzada, ¿cierto? Hay una información que yo le puedo ingresar a cada uno de mis clientes sí, sí. dentro del módulo de, de clientes de SoftSeguros que me permiten a la postre ir a hacer una venta cruzada, ¿verdad? Esto también es muy importante en la medida que sé que todos ustedes lo hacen. No sé cómo lo están haciendo hoy en día, pero si lo hacen a través de nuestra plataforma a través del software y el CRM Subseguros, pues por supuesto que va a ser un poco más fácil y van a poder tener toda su información en un solo lugar. Así que, uh -huh. señoras y señores, pues muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo que, por supuesto, hasta hoy, hasta las 12 de la noche, van a tener el 50% de descuento en el valor del de módulo de asistente CRM. Uh -huh. eh, no solamente para los que están conectados en este momento, sino que de pronto se pueden conectar más tarde porque recuerden que todas estas eh, conferencias quedan grabadas, si de pronto por tiempo no lo pueden ver en este momento y después de las 6 de la tarde en su casa lo, lo pueden ver, tienen hasta las 12 de la medianoche para que adquieran este beneficio tan grande que tenemos y es solamente por hoy. Les vamos a poner entonces, eh, posterior a, a que nos desconectemos aquí, les vamos a compartir ahí eh, a dónde pueden hacer la transferencia, a dónde pueden pagar. ¿verdad? Eh, la gente que está por fuera, pues por supuesto nos manda un mensaje en inbox y le colaboramos con ese tema claro. para que, por supuesto, pueda adquirir con este beneficio para que ustedes puedan llevar mejor y mayor control de todos sus negocios a través de todo lo que venimos haciendo con el software CLM de Seguros pues evidentemente ahí está. Y nosotros estamos aquí para, no solamente para mostrarles, sino también para apoyarles y enseñarles cómo se puede hacer recuerden que pueden hacer ahora claro. migración masiva de prospectos lo vimos en una plantilla que teníamos ahí que nos compartía anteriormente Lina es una plantilla que se ha pensado precisamente en eso ustedes lo habían pedido y ahí lo tienen ahora cierto Exacto. porque ustedes lo pidieron pues así lo hicimos verdad puede que suene un poquito cliché pero no es verdad nosotros estamos construyendo esa herramienta constantemente, permanentemente de la mano de nuestros clientes. Exacto. Eh, recuerden que si de pronto tuvieron, tienen algunas dudas, algo no les quedó claro, si necesitan que su equipo asista y entienda de qué se trata el CRM, con muchísimo gusto me pueden escribir, pueden llamar a nuestras líneas telefónicas, a los correos y con mucho gusto en 20 minutos máximo les explico de qué se trata. Por supuesto, y ahí, está, ahí están viendo en pantalla nuestro sitio web, ¿cierto? A, eh, a propósito de eso, cambiamos nuestro sitio web, nuestra casa la estamos sí. renovando eh, pues, constantemente también y van a encontrar muchos más contenidos, van a encontrar muchas más cosas de valor. Eh, ahí tienen un globito que está acá, ¿cierto? Aquí está el chat permanente, aquí es porque lo estamos viendo eh, desde un teléfono móvil, ¿cierto? Que se está proyectando allá en esta pantalla. Eh, pero ustedes si lo tienen ahí en su laptop eh, bueno, en su tableta lo van a ver también precisamente y por supuesto pues nos pueden estar preguntando, pues pueden escribir por nuestras redes eh, nuestras redes sociales por supuesto aquí por, a través de Facebook o si lo están viendo posteriormente por Youtube pues uh -huh. también ahí nos pueden escribir y por favor, conéctense con nosotros. Estén muy pendientes, les reitero que el próximo jueves 26 vamos a tener un experto sí, en, en 15 días. Exacto, en 15 días vamos a tener un experto eh, en es vivo okay. aquí okay. hablando de transformación digital. Si ustedes tienen inquietud en cuanto a eso, si tienen problema, si usted tiene problemas como cliente, como gerente de su agencia, en cuanto al tema de transformación digital en su compañía, nosotros traemos un experto, un colega, cierto que trabaja con temas de tecnología hace muchos años y ha hecho consultorías en Panamá, en México y aquí en Colombia, uh -huh. donde vive, pues por supuesto puede preguntarle a él, los temas de transformación digital, cómo asumir la, esos retos digitales, esos retos de, de asumir nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevos métodos y nuevos modelos de trabajo que hagan mucho más eficiente toda mi labor como profesional de seguros. Súper, Así es. Por supuesto, con todo el cariño del mundo, es, una, es un espacio académico solamente para ustedes, exclusivo para ustedes los profesionales de seguros. Y bueno, qué más que aquí tienen su canal y sus servidores de Academia de seguros todo el equipo que nos respalda también uh -huh. eh, en el día a día. Agradecerte Lina por estar aquí nuevamente. No, esta señora, esta señorita más bien no venía hace rato por aquí por, sí. por el espacio académico de soft seguros pero bueno, aquí la tenemos nuevamente. Qué bueno tenerte, de verdad. Muchas gracias. Eso. Yo feliz también de estar acá. Es un placer. Y a todos ustedes, mil bendiciones. Muchas gracias. Eh, síganse de bien, sigan haciendo las cosas así de bien como, como vienen haciéndolo. Y nos encontramos siempre en nuestros canales digitales. Recuerden que estamos en Instagram, también como arroba.sofseguroslatam. Nos pueden encontrar en LinkedIn, nos pueden encontrar en YouTube, aquí por supuesto en Facebook. Y por supuesto... Todos los canales son bienvenidos, todas las recomendaciones son bienvenidas. Bendiciones para ustedes y nos gracias. vemos en una próxima ocasión de Academia Seguros. Chao, chao, los chau, queremos mucho. gracias. Hasta luego.